Eh, gracias al ministro Aguerre y al embajador Tita por acompañarnos en, este, en, este, en, en esta visita, pero también acompañarnos eh, en, este, en estos procesos tan importantes que han resultado en las aperturas de dos mercados muy importantes para, para Uruguay y para Santo en particular, la apertura del mercado de los cítricos y a la hora para la carne ovina. Eh, también le quería dar mil gracias a, a mi amigo y colega Ábalos eh, por venir, venir de tan lejos a visitarnos aquí en Uruguay, pero en particular por, por el año y ocho meses que tengo con Bajadora, que me ha, él y su equipo me ha acompañado en todo el proceso de poder eh, manejar estos temas, de aprender de, de los temas y al fin poder tener unos resultados tan positivos para, para Uruguay. Eh, estamos muy contentos como gobierno de que hemos podido, podido manejar estos temas y poder avanzar en estos aspectos comerciales que, que son tan, tan significantes y eh, demuestra eh, gran, la gran amistad y la gran relación que tenemos con el pueblo y con el gobierno eh, uruguay y con eh, los, los, los ciudadanos de este gran país. Eh, la idea es seguir avanzando para poder eh, desarrollar esa relación en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral, desde lo comercial, lo económico, lo institucional, lo cultural, lo económico, lo educativo y bueno seguimos en marcha y gracias de nuevo por, por, por el apoyo que me han dado a mí personalmente eh, aquí en tanto en particular que siempre vengo y me dan mucho, me muestra mucho calor y y una gran amistad. les le agradezco de nuevo al intendente que es un gran líder y a sus colegas en el gobierno, en el gobierno, el gobierno de Uruguay. Gracias de nuevo. Bueno, hoy va a ser un gran día y mañana seguimos acá, entonces tenemos mucho que hacer.